Hoy les voy a compartir cómo me preparo para una partida de rol online. Esto es todo lo que hago para jugar a Nurem y cualquier otra partida que se presente. Antes de empezar, no se olviden suscribirse al canal. Hay mucha gente que no lo hace y realmente nos ayuda un montón que se suscriban. Como dijimos antes, en este video voy a presentarles la forma en la que preparo la aventura. Es un método bastante común, pero aún así espero darle buenos detalles. lo primero que hago es crear un documento de Google Drive en el que anoto todos los eventos y los listo de la siguiente manera Eventos a largo plazo Esto es algo que suele estar de fondo en las partidas que es lo que generalmente se entiende como la misión principal Es algo que los jugadores saben que tienen que actuar en base a pero siempre esa lección. Independientemente de lo que hagan los personajes, villanos y otros NPCs la línea temporal sigue avanzando el tiempo no los va a esperar así que me sirve muchísimo anotar en qué parte de la aventura están Eventos a corto plazo. Estas son las situaciones que suelen durar algunas sesiones. Ayudar a algún NPC a conseguir algo, un dungeon o alguna misión de algún personaje. Me gusta preparar los dungeons con mucho tiempo de anticipación, así los tengo preparados cuando llegue el momento. Eventos inmediatos. Estas son las cosas que pasaron en la última sesión y pueden tener importancia en la que sigue. Algún comentario de un NPC, alguna información que se filtró, qué objeto consiguieron o algo así. Estar atento a esto me ayuda a crear lo que sigue con coherencia. Para mí cada sesión se tiene que entender como una aventura única, así que busco NPCs, situaciones, combates y encuentros que me gusten. Hay que tener en cuenta también que cada tanto hay que atar algún cabo suelto o cerrar alguna historia que viene desarrollándose hace un tiempo. Además, debido a que estamos jugando algo que yo creé todo homebrew, me gusta tener situaciones donde puedo soltar un poco de lore para contar esa parte también. Cosas que creo que le gustarían a los jugadores. La ventaja de jugar hace mucho tiempo con el mismo grupo es que los terminás conociendo y en algún punto vas a saber qué le puede llegar a gustar a un jugador o no. Así que trato de preparar cosas en base a esto A veces le va a tocar más a un personaje que a otro Pero lo bueno es que lo anoto, así que sé cómo balancearlo A veces quiero que haya un buen intercambio de golpes Así que busco algún monstruo que me interese o lo creo En base a lo que ya sé de la aventura Hay veces incluso que encuentro alguna imagen de un monstruo ocupado en internet Y digo, este lo tengo que usar NPCs importantes Esta es una pequeña lista de los NPCs que considero que puede llegar a ser importantes en la sesión Y por qué A veces quiero soltar alguna historia de origen de alguno O incluso que se pelee con otro un documento de estos me sirve para varias sesiones, porque obviamente no sé para dónde van a ir los jugadores, pero son fáciles de crear y de reutilizar. Lo que sigue es buscar todos los mapas e imágenes que necesite. Generalmente yo uso mapas para el combate o las cosas que sean a gran escala, tipo regiones o pueblitos. En el caso de las regiones y pueblitos, los creo en Wonderdraft y después los subo a roll 20, que es la herramienta que usamos para jugar. Para los combates y dungeons, busco mapas gratis que estén por internet. Siempre encuentro alguno que vaya con el combate que yo tenía pensado. Pero además, busco otros mapas que sean de la región por donde están los jugadores en caso de que se quieren ir a combatir a una taberna. Después, en los lugares que va a haber escenas narrativas, busco imágenes que representen el lugar, como un bosque de fantasía o una tormenta. Esto ayuda un montón a darle dinamismo a la aventura y a separar las escenas. Todos estos mapas e imágenes los agrega Roll20 en tableros separados y con nombres diferentes, así sé qué mostrar y qué no. Por cuestiones de narrativa, me gusta que todas las imágenes, no importa cuál, aparezcan con la niebla de rol 20 activada Que quito cuando termino la cinemática Lo que sigue es agregar los tokens que necesito en cada tablero Para las imágenes de narrativa no hay mucho que agregar, tal vez algún token para mostrar algo Pero en los que son mapas de tablero, sí, necesito todos los monstruos Para cualquier persona que haya visto nuestra aventura puede notar que en los pueblitos generalmente los tokens de los personajes se pueden separar hay alguno que va por su lado y después pueden estar los otros dos juntos. O incluso tengo un token que tiene a los tres. En los tableros de combate pongo todos los tokens de los personajes con el control asignado a cada uno y todos los monstruos que quiero usar. Dejar todo esto listo hace que, que en el momento que nos sentamos a jugar solo nos preocupemos por jugar rol. Para los NPCs no uso imágenes. Me gusta describir rasgos y gestos generales, pero que cada uno se lo imagine como quiera. Hasta este momento tengo todo lo que necesito para jugar la próxima sesión. Así que lo que me gusta hacer ahora es buscar música para las diferentes escenas. Por suerte en Roll20 hay un montón, así que uso la que está ahí. Si me queda tiempo, practico las voces de algún NPC que quiero usar. Y después me pongo a pensar en las cosas que ya dirigí y trato de buscar similitudes a lo que estoy creando. Como DM, lo único que intentaría evitar es la repetición. Uno de mis pequeños rituales antes de dirigir es buscar imágenes de fantasía en Google y quedármelas mirando un rato. Incluso trato de describírmelas a mí mismo. Esto no solo ayuda a precalentar como DM, sino que también me calma los nervios de dirigir que siempre tengo. También uso música para inspirarme. No tengo género ni banda definida, pero lo que suelo hacer es prestar atención a la letra y buscar qué historia escondida puede haber ahí. Otra cosa importante es estar atento a la emoción que intentan expresar con el tema y ver cómo lo puedo usar en la aventura. También hay situaciones o NPCs para los cuales no estoy del todo capacitado para hablar sobre ellos Como puede ser la etiqueta de la nobleza o la vida de Dur e Inima. Para estos casos busco información o videos en internet para tratar de narrar todo lo mejor posible Y todo esto es lo que hago para preparar una sesión Hay cosas que van a cambiar, no siempre suele ser igual Pero no me alejo mucho de lo que ya mencioné Si quieren usar este video para preparar una de sus sesiones Lo pueden complementar con nuestros videos de cómo preparar un NPC Cómo preparar una aventura y los videos de Worldbuilding con todo esto, creo que abarcamos las herramientas básicas de mi trabajo previo para jugar. Y con suerte, le da algunas ideas para ustedes. Si les gustó el video, dejen un like. El próximo video va a ser elegido por nuestros Patreons. Y si nos quieren ver jugar, lo pueden hacer todos los jueves y viernes por nuestro canal de Twitch. La pregunta del día para ustedes es... ¿Tienen algún otro ritual para preparar una sesión? Dejen su respuesta en los comentarios que los vamos a estar leyendo. Y si quieren mandarnos fotos de cómo es su escenario atrás de la pantalla del DM, pues lo pueden hacer por nuestro canal de Discord. Nos vemos en el próximo video.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 Voy. dice? Es es no te Me los como antes de venir acá. <risa> es a propósito, es algo natural. En realidad es... Creo que es un fenómeno psicológico conocido como excusas baratas. <risa> puede ser, puede ser. <risa> Porque el tema, ¿sabes qué pasa? Es que claramente me acuerdo el guión, sé lo que dice. Si no estaría diciendo palabras al azar. No, no, digo palabras que están relacionadas con lo que voy a decir. No te lo pusiste en memoria. Hay veces incluso que encuentro alguna imagen de un monstruo ocupado en internet y digo, este lo tengo que usar. Cof, monstruo de caca, cof. <risa> <¿Tú? risa> <risa> <¿tú? ¿Estás>, <risa> Es que si salía como moco no quería que pe quede pegado acá. En el rato todavía. No sé qué es peor. De la música que te puede. No, esa sí, sí, está bien. Sí, esta barra de León es el dinosaurio. <risa> es el dinosaurio que investiga. Es el dinosaurio que investiga todo. Miren el, el dinosaurio de lupa. El lupasaurio.